¡Hola! Yo soy Lila Tochi y el día de hoy vamos a continuar con la construcción de mi casa. Y ocupo terminar el techo. Ya José Luis me regaló un poco de roca, pero vamos a cortar algunos árboles para hacer el techito de maderita. ¿Qué son estas cositas? Encontré cositas. Lila Tochi. Bueno, creo que con lo que agarré, eh, espero que sí salgan bastantes. Ocupo hacer pisito y ocupo hacer escaleras para hacer el techo. ¡Ay, un Enderman! ¡Qué miedo! Me dijeron que no tenía que verlo a los ojos. Tengo miedo. ya me mató uno una vez? ¡Ah! ¡Me asustó! ¿Qué fue eso? Bueno, mames, escuchó bien fuerte. ¡Ah! ¡Eh! ¡Tune! ¡Ay, güey, sí me asustó! ¡Ah! ¡No lo veo! ¡Ay, güey, será el Enderman! Ay, we, we, we, we. We, we. Tengo miedo todavía, ok, oh, así es más rápido, ah, rayos, yo haciéndolo uno por uno, changos, changos y más, changos y rechangos, bueno ya, hay que dormir, el Alberto me va a pegar, ah, oh, se fue, entonces no me duermo ni más. Uh. Un nuevo día, un nuevo día. Oh, sí, eso, eso. Ay, ¿qué voy a hacer? No sé, tengo tantas cosas que hacer. ¿Cómo voy a.? ¡Ay! ¿Cómo voy a hacer eso? Como pueden ver, tengo aquí a un creeper atrapado porque necesito un disco. Pero antes, recuerdan que mi casa era. Una casa muy bonita, pero... Bueno, tal vez no era tan bonita. Pero le faltaba el techo. Pues ya lo terminé y le agregué muchas cosas y quiero contarles todo lo que he hecho hasta ahora. Como eso. ¿Qué les parece? Miren mi techo. Hice crecer el pasto. Y le puse estas cositas. Estas las robé de una aldea. Y también la puerta. ¿Qué hace dentro de mi casa? ¿Qué le pasa? Sí, eso es muy extraño. Tengo unas mascotitas, tengo dos gatitos El otro está acá arriba Tengo un perrito Aquí andan Estas camas también las robé Ya tengo más cosas, este es mi tocadiscos O así, ahí, rayos Por aquí puse un caminito A mi nueva granja Que todavía no la acabo Ah, que por cierto <ríe> Aquí puse una campana Que también robé Todo robo yo Ah, sí, y le hice esas Tengo mi cultivo de sandías pronto atraparé un cerdo y mi objetivo es tener un caballo también y también pienso utilizar unos vagones salte de mi casa miren por aquí es un pasillo que hice para no tener que rodear la montaña Ay, y llegar a la casa de mis amigos y lo llamé túnel lobos memoria de mis queridos perritos murieron y fue una trágica historia yo iba saliendo Y justo aquí se paró un maldito creeper Y el desgraciado explotó Lo que usualmente hacen, ¿no? Entonces toda esta parte la desbarató Y entonces el agua se empezó a correr hacia abajo de la casa entonces mis perritos se atoraron abajo Y murieron ahogados La verdad, qué triste, qué triste Estaba construyendo este túnel Y pues le di este nombre Vamos, gatos, perros. ¡Ey! Eh, Se me quedó un gato. Bueno, no me importa. Y eso es lo que he hecho, ¿verdad? De aquí ya llega hasta allá. porque qué está en mi casa? No entiendo. ¡Ay, hay dos creepers! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡No, no, no, no! no. ¡Ah, maldita sea! No debió ser así, no. Creo que lo voy a intentar luego. ¡Ay! Ay. ¡Ay, ay! muere, muere, muere! muere, muere. Ay, muy bien perro, muy bien. Lo logramos. ¡Ay, bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No. Ay oh, no. Ay oh, no. Oh. Me largo. Ay. ¡No! ¡Todo está saliendo mal! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Ah, no! ¡Es en serio! ¿Qué pedo? Se robó mi... ¡Maldito! Lo trae en la mano. Uy, viene, se mete a mi casa. No me deja dormir. Se roba mi... Cactus Desgraciado ¿Y tú por qué no me acompañaste flojo? Qué bien No me mires dormir Solo tengo una manzana Y perdí a mi perro de nuevo Odio todo No te dejaré que te mate Lo prometo Ahí está, bien chiquito Eso Vente Con un lazo me lo voy a llevar pero ya es muy tarde.